Pionera en esta disciplina, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, se formaron los primeros bioingenieros de Argentina y de toda Latinoamérica. Es un desafío constante, lo fue al hecho de generar esa primera eh, carrera y lo es, es eh, digamos, ser la primera carrera nos pone en una situación de de compromiso, de estar siempre a la altura de las circunstancias, de la evolución de, de las ciencias, de la evolución de la tecnología, de, la, de las nuevas normativas y todo lo que a nivel que nos compete en el, en el ámbito particular de la bioingeniería eh, tiene que ver. Y, y bueno, creo que hemos eh, ahora ya en una forma más colaborativa, al día de hoy son 10 eh, universidades las que ofertan también la carrera de bioingeniería o ingeniería biomédica, que en los estándares nacionales son equivalentes. Y bueno, ahora en este conjunto formamos una especie de red de bioingeniería que compartimos esta problemática y vamos sumando, tenemos una sociedad argentina de bioingeniería que de hecho es preexistente a nuestra carrera porque antes la bioingeniería existía también como un tema de, de investigación y, y eh, en la Argentina y bueno, en todo este conjunto, por ejemplo el año pasado fuimos eh, junto con la sociedad argentina de bioingeniería los coorganizadores de la primera vez que el congreso latinoamericano de, Ingenier de bioingeniería eh, o ingeniería biomédica tuvo lugar eh, en Argentina y eso fue en Paraná, Entre Ríos. Eh, este año también, en, en ese desafío de estar dando siempre nuevas ofertas, empezamos a ofertar una especialización en ingeniería clínica, que es justamente un área de incumbencias también de los bioingenieros e ingenieros biomédicos y tenemos una concurrida eh, es, número de estudiantes que cursan esta especialización que empezó este año y que está teniendo un éxito importante y que otra vez está dando respuesta, intentando dar respuesta a eh, la necesidad de mantener actualizados y formados a nuestros eh, graduados y egresados de las carreras de bioingeniería de, de todo el país.